Eh, ...me atracaron un motor... ...yo tenía un motor, un cristal negro... ...por ahí, por la entrada se sacaba arriba... ...cuando yo iba subiendo... ...ahí ellos me cayeron atrás... ...yo me di cuenta, tú me entiendes... ...pero ya ellos estaban ahí pegados conmigo... ...yo digo que eso no fue un atraco, seguro... ...porque eso tiene que ser algo raro... ...porque desde que se me pegó me dio un tiro en la espalda, ...tú me entiendes... ...yo pedí control... ...cuando logré frenar, entonces ahí ellos... Se llevaron mi motor y me quitaron un celular. ¿Anteriormente tú habías tenido problemas con alguien? Que yo sepa los problemas que yo he tenido con gente, no creo que lleguen para allá. ¿Me entiendes? ¿No lograron despojarte de nada? Sí, me, un cristal negro me quitaron y me quitaron el celular.